Thank you. Mi experiencia aquí en la Fundación Cielo Gramo Dance ha sido muy bonita en realidad. He aprendido muchas cosas, eh, me llevo una experiencia muy por las clases con los niños, pero al solamente ver los maestros como ponen como que las ganas o la intensidad de querer que ellos se lleven otro tipo de perspectiva de lo que tienen en los barrios donde viven, tal vez como que tienen la intención de venir acá y, y poder aprender un poquito cada uno de ellos. La visión del programa Danzaria es convertirnos en líderes, un programa social de danza aquí en Panamá, líderes como ejemplos de servicio, en especial a personas, y niños y jóvenes de varios barrios vulnerables, en donde podamos llegar a través de la danza a transformar las vidas y seres de, de todos ellos. Yo vine acá con otra perspectiva y el cual, que uno debe salir de esa zona de confort en la que puede estar y, y va a ver que puede lograr muchas cosas y acá en Cielo nada, como que me han enseñado que con constancia o paciencia puedes lograr muchas cosas y puedo aplicarlo allá, en pero en la organización en cual pueda encontrarme laborando